Buenos días. Este 24 de mayo de 2022 celebramos el bicentenario de nuestra independencia. Es el hito mayor de la historia del Ecuador. La batalla fue librada en las faldas del volcán Pichincha en 1822. La celebración le encuentra al país en un momento difícil, pero ahí estamos. De la fecha mayor de la patria vamos a hablar hoy en este programa especial de Descifrando.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 Agradezco la presencia del general Paco Moncayo, quien fue alcalde de Quito, asambleísta, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a la doctora Ana Luz Borrero, directora de la carrera de Historia y Geografía de la Universidad de Cuenca, y al doctor Gustavo Vega Delgado, asambleísta constituyente, rector de la Universidad Internacional del Ecuador, historiador. ¿En qué circunstancias nos encuentra el Bicentenario? Y sobre todo, General Paco Moncayo, ¿qué significa esta gesta en la historia del Ecuador? Bienvenido, General Paco Moncayo. Buenos días. Muy buenos días. Un gusto saludar a la audiencia y a los contertulios. Muy orgulloso de participar con ellos. Sí, siempre la historia la estudiamos para sacar enseñanzas como una guía para el futuro. Voy a decir dos cosas sobre lo que vamos a celebrar. En primer lugar, que esta campaña libertaria nació en Guayaquil, que no hubo derrota como las dos de Huachi, que al pueblo guayaquileño y a ese gran líder que fue Olmedo, le arredrara ...para no continuar el empeño de liberar a Quito. Decir que fue Cuenca... ...donde realmente... ...se organizó, equipó... ...e integró el ejército vencedor... ...que fue enriqueciéndose de pueblo en pueblo... ...de victoria en victoria hasta llegar a Pichinche. Decirles también... ...que esta batalla es trascendental por muchísimas causas primero por supuesto porque completó la independencia de la gran Colombia de la que fuimos parte porque esta era heredera del Virreinato de Santa Fe pero además porque debilitó esa resistencia feroz de los pastuzos que le impidieron a Bolívar llegar a dirigir la batalla como era después como era su idea. También porque abrió las puertas para que las tropas de la libertad vayan a independizar el Perú. No se olviden que en Ayacucho, que cierra la campaña libertad, libertad en Sudamérica, la comandó Sucre, que comandó Pichincha, y estuvo el general boliviano, que estuvo también Santa Cruz en Pichincha como uno de los principales actores. Por último, y esto poco se ha dicho, si no era por la victoria de Pichincha y por la presencia de Bolívar, seguramente San Martín habría logrado el objetivo principal que tenía en ese momento en su cabeza, que era que Guayaquil sea parte del Perú, pero con esa victoria, con la presencia de Bolívar en Guayaquil, se consolidó como era de ser, porque Guayaquil siempre fue parte de la audiencia de Quito, esta realidad que después se llamó el Ecuador y que sí podía haber estado en riesgo, inclusive de existencia, ...de no haber habido la victoria del 24 de mayo. Eso es un aporte para pensar lo grande que fue esa batalla. Muchísimas gracias, General Taco Moncayo. Ana Luz, ¿cuál es la reflexión mayor de la batalla de Pichincha... ...200 años después, este mayo de 2022? ¿Qué representa para los ecuatorianos? Bienvenida, doctora Ana Luz Borrero, buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a los contertulios... Eh, muchas gracias por esta pregunta y la posibilidad de hablar sobre el Bicentenario eh, es uno de los hitos fundamentales, no solo de la memoria del Ecuador y de su identidad y el inicio de la República eh, inicialmente de la Gran Colombia, pero de eh, formar parte de la Gran Colombia, el inicio de la vida republicana en el Ecuador es el último día de la dominación de larga duración española en el territorio que se llamó Territorio de la Audiencia de Quito, posteriormente Reino de Quito y luego Distrito del Sur de la Gran Colombia. En la batalla de Pichincha es importante en muchísimos, por muchísimos eh, sentidos o razones. En primer lugar, es una de las batallas internacionales sudamericanas de mayor presencia internacional en ellas. Eh, tenemos personas que han venido desde la antigua región de La Plata, es decir, el reinato de La Plata, de Chile, de por supuesto lo que es hoy Alto Perú, Bolivia, Perú y Colombia, Venezuela y por supuesto tenemos también la presencia internacional de aquellos que se aliaron al movimiento independentista sudamericano o hispanoamericano. Están presentes británicos, están presentes también en prusianos franceses, etcétera. Entonces, es el momento cumbre de la fuerza y estrategia militar del general Sucre, luego Mariscal, que además continuará con ese proceso, como ya lo dijo el general Paco Moncayo, con ese proceso de independizar toda la América y sobre todo la América del Sur, en este caso con las batallas definitivas de Junín y Ayacucho. Pichincha, marca un hito en la memoria, en la historia, y debemos de manera patriótica, cívica, pero también fundamentalmente como ciudadanos entender que si bien es una batalla, también es el inicio de la visión de futuro de lo que sería pues este territorio grande de, del Ecuador. El, en la batalla se muestra la habilidad de la estrategia, de la posibilidad de utilizar para beneficio de las tropas que ...que son parte de la División Unida del Sur... ...yo quisiera aquí uh, hablar un poquito de la División Unida del Sur... ...en donde tenemos la presencia de militares, como les decía... ...que salen, que salieron de Guayaquil, eh, ...entre los que contamos con, por ejemplo... ...obviamente bajo el mando de Santa Cruz... ...pero tenemos a, a otros personajes como Morales, Urdaneta... Eh, ...Tomás de Eres y o los oficiales cuencanos, entre los que quisiera citar a Tomás Ordóñez, Vicente Toledo, Antonio Vargas Machuca, Juan Calderón, entre otros. En, están los colombianos, están la, los batallones que salen de Guayaquil, que van hacia Cuenca, Yaguachi, Paya eh, Albión, y, y muchos otros que no voy a citar aquí, pero es, es una, un proceso en donde la sensación de luchar por ideales elevados, como los ideales de la libertad, de la patria, eh, de, de la insurgencia, no de los nuevos derechos que pueden dar a los pueblos esta, estas batallas, este, este es la esencia misma de la lucha por la libertad. Gracias. Entonces, Muchas gracias, Eso, doctor. Gracias. Sí, muchas gracias, doctora Ana Luz Borrero. Doctor Gustavo Vega, la batalla de Pichincha tiene nombres propios. Ya ha mencionado tanto el general Moncayo cuanto la doctora Ana Luz Borrero, algunos de ellos. Hablemos de dos personajes fundamentales: el mariscal Antonio José de Sucre y Abdón Calderón, a quien el libertador Simón Bolívar ascendió tras su muerte a capitán. ¿Cómo les evoca usted? Bienvenido, doctor Gustavo Vega, buenos días. Grato de compartir con personalidades ecuatorianos, cívicos y gente que ha hecho historia en el país, particularmente Paco Moncayo y Ana Luz Borrero, cada uno en sus campos, y esta vez conducidos en esta entrevista por Talía. En efecto, yo quisiera rescatar lo que han dicho ya Paco y Ana Luz, la figura central de Antonio José de Sucre hay un pensamiento, yo diría, poético, a la vez estético y real, en donde se resume la personalidad de Sucre, dicho nada menos que por el propio Bolívar, al gran mariscal Antonio José de Sucre, vencedor de Pichincha y Acucho y posteriormente también de Tarqui. La frase textual dice, como soldado fuiste la victoria como magistrado, la justicia, como ciudadano, el patriotismo, como vencedor, la clemencia, como amigo, la lealtad. Es verdaderamente una oración, yo diría una oración cívica, en donde, pues pone en, en palabras propias del libertador, la esencia de la personalidad de Sucre. Esa es su principal visión que para el Ecuador ha tenido tanta importancia. disparar de su matrimonio, fue asesinado en la selva de Berruecos, hay mucha cinta escrita sobre quienes fueron los conspiradores y por supuesto fueron aquellos sin duda que les interesaba partir a la Gran Colombia en un nuevo departamento para ejercer un micropoder dentro de lo que podría ser una gran Nación. Esto sobre Sucre. No olvidemos que la que fuese esposa de Sucre posteriormente contrajo nupcias con uno de los ciudadanos ecuatorianos, Isidoro Barriga, una frase que se le atribuye a la viuda de Sucre y nueva consorte del general Barriga. Con Sucre me casaron, con Parriga me casé. Allá hay mucho para poder trabajar en una historia distinta, en una historia, si se quiere, heterodoxa, que no festeje solamente los cánones, sino que abunde también en las reacciones distintas que una historia crítica deba tener. Sobre a Calderón, Es bueno recordar que fue hijo de Francisco Calderón cubano que había asumido el rol de patrota en la gran visión de una América unida, en donde no habían fracturas entre países, no había el, todavía el criterio de una nacionalidad separada de Venezuela, Colombia, Perú, etc. Francisco Calderón fue fusilado en Ibarra, la llamada Plaza del Águila de la ciudad blanca de Ibarra, eh, conmemora su nombre y por cierto también es bueno recordar que Abdon Calderón tenía un parentesco con poca fuerte eh, a través de sus relaciones eh, de familia una suerte de endogamia que podría convertirse también en una búsqueda de rastrear lo que podría ser cómo los líderes independentistas estuvieron relacionados familiarmente Ciertamente, Manuel Zacario, uno de los más grandes periodistas e escritores del Ecuador en Leyendas del Tiempo Heroico, con la concesión que le da la literatura, puso de relieve lo que podía ser el epítome que ha servido para una crítica al hecho de que Abdón Calderón no habría muerto en batalla, sino en el hospital. Eso no le hace, yo creo que fue la figura y un menor de edad que asumió, además por la impronta de que su padre fue fusilado, la impronta cívica por la República y que asumió, asumió a, menor, a menor edad de los 18 años la gesta patriótica independentista, más allá de todo el civil que ha podido servir de alguna manera en caricatura de lo que fue a don Calderón, es un símbolo de la juventud rebelde que heredó las inequidades de la colonia y que precisamente por eso pudo llegar a extremos en donde sacrificó como héroe y mártir en aras de lo que podría ser la eh, república, en este caso amplia y general, de lo que sería Gran Colombia. Y luego, pues por supuesto, penosamente la repartición en países. Muchas gracias, doctor Gustavo Vega, y hemos completado el primer bloque de esta grata conversación para hablar de un tema fundamental. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta de Twitter, arroba F, y también al Facebook. Hacemos una pausa y ya volvemos. Continuamos en Descifrando con Talía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con la doctora Ana Luz Borrero, directora de la carrera de Historia y Geografía de la Universidad de Cuenca, el doctor Gustavo Vega Delgado, asambleísta constituyente, historiador, rector de la Universidad Internacional del Ecuador y el general Paco Moncayo, quien fue el alcalde de Quito, asambleísta, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Por si fuera poco, los tres invitados son autores de libros fundamentales y que hablan también de lo que estamos ahora conversando, de las gestas libertarias. Ana Luz Borrero, voy contigo. ¿Cómo estaba Quito cuando se produjo la batalla de Pichincha? ¿Qué pasaba con la ciudad? ¿Qué quería la gente? La, la situación de Quito, desde el momento mismo en que se va a terminar con la Junta Superior de Gobierno, con una arremetida feroz de parte del gobierno español, está sujeta desde 1812 hasta 1822 a un dominio férreo. Tanto es así que ni la misma presidencia de la audiencia, ni la real audiencia va a estar por un tiempo en Quito, va a trasladarse a Cuenca. ¿Qué quiere decir? Están controlados, en la, la autoridad más alta está viviendo y residiendo en Cuenca con Joaquín de Molina y Zurita, Zurita. y eh, tenemos también al traslado de la Real Audiencia de Quito a Cuenca hasta 1816. De 1816 al 20 y ya va a estar al 1822 ya va a estar la presidencia allí y por supuesto también vamos a tener el problema de sucesión de los presidentes de la audiencia, cada uno más fuerte que otro en relación al control de la población de Quito como insurgente, como insumisa como una población a la que había que acallar, pero por otro lado tenemos que para 1820 se va a producir a nivel internacional lo mismo que dio paso a, a cambios a, a, a nivel de toda la Hispanoamérica y es el retorno la caída del absolutismo del rey Fernando VII en 1820 con la revolución de Riego y, y de los generales liberales y eh, retorna el trienio liberal entonces eso va a, a aliviar en parte eh, la, la carga de la presencia española en ese territorio pero también va a haber otra cosa Hito, Cuenca y Guayaquil Van a complotarse, van a reunirse, van a tratar de eh, optar por la independencia, pese a la presencia española, en 1820. Lo de Guayaquil es un éxito, ya sabemos, liderados por Joaquín de Olmedo, ya se habló de él, y el 9 de octubre es una forma de mostrar el interés que también tenía toda la región de unirse por la libertad de Quito, Luego tenemos el movimiento del 3 de noviembre de 1820, que no puede sostenerse eh, si en las armas se pierden, en la batalla de Verdeloma. Pero Quito es absolutamente controlado, por lo tanto no puede dar ese paso. La decisión de Guayaquil es inmediata, crear la división protectora de Guayaquil, claro, va a sufrir una derrota feroz en Huachi. Pero hay una decisión de las dos provincias en esa época, gobernaciones de hermanarse de manera federativa y de luchar por la independencia de Quito. Eso no va a ser ni tan fácil, ni ni tan, eh, obviamente, ni tan solos. ¿Qué quiere decir? Que van a necesitar de este apoyo que viene desde el sur, San Martín, del apoyo que viene desde el norte, en este caso ya de Bolívar y de la propio gobierno de Colombia, y la presencia de este estratega magistral... Y ya lo, lo señaló también Gustavo de, del General Sucre. Gracias, doctora Ana Luz Borrero. Sí, y Laura, Muchas gracias. Y claro, a veces puede parecer medio inconexas la, las preguntas que hago yo, pero mi idea es de que con este programa se refresque la memoria colectiva y se vea estos estos hechos. Claro, había un afán de libertad, había un afán... De, de, que, de ser tierra propia ¿no? de tener sus propias autoridades pero voy a irme otra vez a la batalla de Pichincha con el general Paco Mocayo porque quiero hacer una pregunta como estratega militar hay algo que a mí personalmente siempre me ha conmovido y que claro debe ser producto de lo que uno lee porque se conmueven los historiadores y es el lo que significa esa, esa acción fundamental de las tropas y los movimientos liderados por el mariscal Antonio José de Sucre a 3.000 metros de altura para despistar al ejército realista liderado por Melchor Aymerich. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, ¿Cómo valora usted, cómo interpreta como estratega militar ese movimiento esencial que se hizo y que dio lugar al triunfo en las faldas del Pichincha General? Me parece importantísimo dar continuidad un poquito a su pregunta sobre cómo estaba Quito. Muy bien. Vale la pena, vale la pena recordar, porque muchas veces no se dice cómo es o no se sabe cómo es, que lo que pasó en Quito fue una verdadera revolución. El gobernador de Popayán hablaba de un delito de alta traición y que Quito nunca podrá dejar de ser pueblo de España. ¿Qué quiere decir? Que lo que buscaban era precisamente independizarse de España. El gobernador de Guayaquil hablaba de un pueblo infame, infractor de la religión de nuestros padres, traidor a la obediencia al soberano. El de Perú amenazaba con sangrienta guerra desoladora de los insurrectos. El de Santa Fe del mismo modo les trataba como usurpadores de la preeminencia de su majestad. Pero lo más importante, lo más trascendente, hay que decirlo, fue el 2 de agosto de 1810. Es el genocidio más grande que se realizó en nuestros territorios y nos éxito, en toda América del Sur, con una ciudad y con un pueblo. No como como el propio informe del procurador síndico de, de septiembre de 1810 dice «Concluido el destrozo sangriento de los presos destinados a la muerte, salieron los mismos soldados por las calles matando a cuantos se encontraban en todos los estados, sexo y, ed y edades. En estas operaciones de robos y muertes de alevosas permanecieron hasta el día 4» según consta de los expedientes obrados sobre tan enorme desolación. Y no hay que olvidarse que Simón Bolívar justificó la declaración de guerra-muerte con España diciendo que en los muros sangrientos de Quito fue donde España la primera despedazó los derechos de la naturaleza y las naciones. No hay que olvidarse que en Quito se creó un Estado con su propia Constitución, Constitución totalmente liberal, aprobada el 15 de febrero de 1812. Esto es antes, más de un mes, que en Cádiz se aprobase la Constitución de ellos. Y por supuesto, tampoco hay que olvidar se sí, se interrumpió un poquito la llamada y voy a aprovechar para pasar con el doctor Gustavo Vega y dejemos lo del mariscal Antonio José de Sucre para después y quiero con el doctor Gustavo Vega ir allá exactamente a 1809 y hablemos de los procursores de la independencia y me gustaría tocar un nombre fundamental para mí, el de Manuela Cañizares y claro, el primer grito de la independencia, doctor Gustavo Vega. ¿Qué supuso ese escenario? ¿Era realmente un hambre de libertad? ¿Querían realmente, avisoraban un futuro diferente para nuestros territorios, para nuestros pueblos? En general, talía, el papel de la mujer libertaria es necesario debilizarla para la historia, que ha sido parcialmente invisibilizada. Yo voy a citar algunos nombres. Fernanda Barriga, una negra del Chota, fue la cocinera de Bolívar, tanto que le acompañó, inclusive en el hecho de muerte, en San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, al momento final de los días de Libertador. El propio García Márquez, en su libro El General en su laberinto, cita el rol de Fernanda Barriga, la negra del Chota, cocinera de Bolívar. Citaré otros nombres, Policarpa Salvatierra, costurera, fusilada frente a su novio a sus escasos 21 años en Bogotá en Cundinamarca pues ella es otra de las personalidades femeninas en las luchas libertarias Juana Azurduy de Padilla de Bolivia de Chuquisaca que luego se llamará Sucre, sufrió el martirio de su esposo y la pérdida de sus hijos exiliada en Salta murió en el anonimato a los 82 años. Por supuesto, Manuela Cañizares, quiteña, anfitriona de la conspiración del 9 de agosto de 1809, la víspera del primer grito de la independencia. Rosita Campuzano, de Guayaquil, amiga de Manuela Sáenz, con una relación sentimental con José de San Martín, que escasamente pudo despedirse del Mariscal del Sur cuando Bolívar y San Martín se encontraron en Guayaquil. Luisa Cáceres de Arismende, de Cartagena, torturada en la isla Margarita, y presa en las islas Azores y en España, huyó a Filadelfia, Estados Unidos, y regresó lo que con justicia se llamó la Nueva Esparta, la isla Margarita, porque allí se había consumado un poder femenino y también masculino en, en contra de la monarquía citaré finalmente a María Andrea Parado de Bellido fusilada en Ayacucho, madre de siete hijos analfabeta, sin embargo patriota y por supuesto está lista la encabeza Manuela Sáenz que finalmente, roca fuerte por el temor de que sea una mujer insurrecta la exilió en Parta finalmente, cerca de Piura, en donde murió eh, acompañada de dos empleadas negras hasta el final de sus días, lejos de su patria y muy lejos porque había sobrevivido largos años a Simón Bolívar, su referente, no solamente cívico, sino sentimental en efecto termino con esto el papel de las mujeres ha sido siempre invisibilizado uh -huh. las mujeres en la revuelta de Cochabamba en Bolivia en la guerra del agua las cholas de Puebla las cholas de Cuenca las mujeres que pala y mano reconstruyeron Berlín después de que quedara reducida a escombros en la segunda guerra mundial las adelitas de la Revolución Mexicana. Betsy Ross, cosiendo la bandera de Estados Unidos en Filadelfia, luego del Boston Tea Party que dio comienzo a la independencia de los Estados muchas Unidos. Muchas gracias, muchas gracias, doctor Costoreras, Gustavo Bordera. Bordadoras, cocineras, sí. de enfermeras, amantes, han sido verdaderamente amazonas para el y la flecha como en la... Que... Gracias doctor Gustavo Vega, y quisiera que te, Ana Luz Borrero como mujer historiadora también eh, agregue a lo mejor algún nombre y sobre todo el, el valor, un, un concepto sobre el valor y la importancia que tuvieron ya en la, en la práctica, no el reconocimiento histórico que ha sido escaso realmente de las mujeres en las guerras de independencia, Ana Luz Borrero. Muchísimas gracias, sí, sola Solamente para señalar algunos aspectos que tienen que ver con la presencia de Manuela Sáenz, ¿no? de la que ya hablaba Gustavo. Eh, es una de las mujeres más representativas y conocidas, reconocidas además, no solamente como mujer en la independencia, sino también como una mujer que va a estar formando parte de este pensamiento libertario, de esa fuerza, de esa fuerza que puede tener la mujer. Eh, quisiera aquí señalar, no es una anécdota, pero Manuela se sabe que acompañó, obviamente, al ejército colombiano en Vichincha, bajo las órdenes del mariscal Antonio José de Sucre, en ese momento general, y también estuvo presente en otras batallas. ¿no? Eh, sabemos perfectamente que ella usó el, el traje militar, también conocemos de su reconocimiento, eh, de Manuela como parte de este movimiento independentista cuando recibe, por ejemplo, la insignia del Orden del Sol del Perú, concedido por eh, San Martín en Lima. Es decir, eh, la vemos a ella después, obviamente, en, eh, con un pensamiento muy avanzado respecto a lo que sería gobierno, política y más, y ella es una exiliada política y además es una mujer que está haciendo lo que no querían en esa época que hiciera una mujer, ser trasgresora del orden, de la virtud y de las competencias femeninas ¿no? a, a las que se reducía eh, a la mujer. Pero bueno, hablando de otras mujeres y, y dando algunos otros nombres, la presencia de la mujer en la independencia es crucial, es importantísima y puede estar vinculada con muchos de los ámbitos de la vida, del proceso, este largo proceso Muchas de la vida y del proceso independiente. Gracias, Yo quisiera, no, no de quisiera yo tener por tiempo, ejemplo. pero aquí hay unos tiempos que realmente en la radio es así, hay unos minutos que hay que uno cumplir, aquí tengo que hacer una nueva pausa, agradecer a la audiencia por seguir con nosotros todas las semanas, ya volvemos. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Continuamos, están hoy en Descifrando con nosotros el doctor Gustavo Vega, asambleísta constituyente, historiador, rector de la Universidad Internacional del Ecuador, el general Paco Moncayo, quien fue el alcalde de Quito, asambleísta, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y la doctora Ana Luz Borrero, directora de la carrera de Historia y Geografía de la Universidad de Cuenca. Ahora sí, tengo que preguntar otras cosas porque claro, es un poco audaz intentar en un solo programa hablar de todos los ejes, pero eh, lo estamos logrando, lo estamos logrando. El Doctor Gustavo Vega, quiero que se con, cuente algo. ¿Cómo se financiaban las guerras de la independencia? Porque, claro, hay historias donde justo las mujeres y también líderes en los, en los pueblos conseguían víveres, conseguían alimento, dinero. ¿Cómo, cómo, cómo era esa, esa otra gesta que a veces no está en los libros, pero que es importante justamente ahora los 200 años en el bicentenario de la independencia mencionarlos Es una interesante pregunta que las guerras y más aún las que suponen un movimiento de tropas a distancia con todas las vituallas a puesta, no olvidemos que el único país que consiguió en América Latina y el Caribe la independencia antes que el resto de las colonias fue Haití el primer Estado negro que pudo tener la fortaleza de combatir uno de los poderes más fuertes que tenía la, la época, el Imperio de Francia. Un grupo de esclavos negros que se rebelan y consiguen de Haití constituirlo una república independiente. Bolívar precisamente golpeó las puertas de Haití y obtuvo un cuantioso préstamo de los negros haitianos para que financie las guerras de la independencia en los Andes. Ese es un tema que además sirve para saber cuándo Ecuador finalmente devolvió a Haití el préstamo, que no fue inmediato sino penosamente a largo plazo. Ciertamente que las guerras suponen un costo enorme, lo estamos viendo ahora con Ucrania, y la cantidad de dinero que los países de Occidente y la Unión Europea y la propia OTAN están colocando para combatir la invasión de Rusia. Sin embargo, yo diría que al tiempo que conmemoramos una gesta libertaria tan importante como el Bicentenario de la Batalla del Pichincha, sí es bueno, a la luz de la historia honesta, crítica, mencionar junto a las dotes enormes del estadista y visionario que fue libertador, señalar que al menos tres errores cometió Bolívar en el proceso de la unificación de los países que se convertirían en excolonias. Tuvo una mentalidad centralista, no fue federalista. Yo creo que eso es un plus de Santander en Colombia, que aparte del respeto a la ley que a lo largo de la historia se le enarbola como símbolo de Santander, tenía una visión centralista, no, federalista, porque Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador, tenían identidades paulatinamente diferentes. Si no hubiera sido centralista y hubiera auspiciado un proceso federalista, quizá la historia hubiera cambiado. Segundo error, tenía sin embargo de sus dotes de enorme sabiduría y de, y de visión de Estado, una tendencia monárquica. No había una cierta tendencia a la democracia en Bolívar. un Bolívar monárquico ha sido cuestionado por gente crítica que ha abordado la personalidad de Bolívar desde un punto de vista neutro. Y tercero, tenía, como es parte de la época una mentalidad también semi esclavista no olvidemos precisamente que la última de las acompañantes en su, en su vida en Santa Marte fue una negra y a Manuela Sáenz dos negras fueron precisamente las que le acompañaron en los últimos días cuando muriera de misteria en una epidemia en Piura y gracias, doctor, doctor Gustavo Vega. Es, es parte de una visión distinta de la historia que es bueno decir. Muchas gracias, doctor Gustavo Vega. General Paco Moncayo, eh, me debía hablar de del estratega eh, Mariscal Antonio José de Sucre en la batalla. Pero sí me gustaría una puntualización suya también sobre eh, cómo se financiaban las guerras de la independencia, porque yo recuerdo eh, haber leído que eh, Ecuador pagó, por ejemplo, a Inglaterra recién una deuda de las, de las una deuda que tenía sobre la independencia, no sé, hace pocos años, recién en el siglo pasado, creo, do, eh, general. En esa época la logística, el tinte napoleónico, los ejércitos viven del terreno. Cuando llega a Sucre a Guayaquil, la carta de Bolívar es clarísima, exija los recursos que necesita y obtenga del gobierno de Guayaquil para que pueda financiar la campaña. Cuando llega a Cuenca, las tropas, tanto peruanas como colombianas, llegaron en soletas. En Cuenca se organizó realmente ese ejército, con recursos de la región, que no solamente eran monetarios, sino que consistían en todo lo que permite la sobrevivencia del ejército. Y así llegaron hacia aquí. Ahora, costaba carísimo pues mantener una división como la peruana o como la, la eh, colombiana. Y las tropas peruanas casi podríamos decir que saquearon de ida y vuelta, por ejemplo, a Loja. Entonces la logística era de esa manera. Ahora sobre su pregunta de la maniobra estratégica de Sucre, también hay que decir cosas que fueron improvisaciones, ¿no? Porque ¿quién quería llegar a Quito a dar la batalla era Bolívar. Sucre iba a llevar un esfuerzo secundario desde Guayaquil y Bolívar venía pensando que podía llegar a Quito. Pero en la batalla de Bombona, casi en Nariño, casi fue una, un empate, ahí si sí podríamos decir, y quedó totalmente desgastado Bolívar. Y era por eso el ejército libertador irá a la batalla definitiva. Ahora, ¿qué quería Sucre? Sucre lo que quería era llegar al Ejido al norte de Quito para en un lugar plano organizar las tropas como era la táctica de ese entonces y dar allí la batalla. El error de las tropas españolas es querer combatirle a una fuerza que está en las alturas desde la ciudad ahí Aymerich comete ese grave error y por supuesto resulta derrotado. Pero allí no era la batalla, la batalla tenía que ser en las llanuras de Iñakito. Entonces así es como se escribe la historia, ¿no? de formas también insólitas, y ahí está el genio de la estratega. Uh -huh. No esperar que las cosas pasen como se planearon originalmente, sino adecuar esa creatividad, ese verdadero arte. En una cosa tan tremenda como es la guerra, para aprovechar las circunstancias que se le presentan y obtener la victoria como fue en ese entonces. Muchas gracias, Claro. Justamente esa es la genialidad no de los estrategas, esas movidas sobre la marcha. Doctora Ana Luz Borrero vemos eh, un paso adelante ya, cómo se forja ya la idea de la República para 1830, qué nos deja la libertad y cómo cómo se forja ya esa idea de la República. Gracias. Al inicio, cuando se encuentra con la presencia de Sucre y Bolívar y con el ideal desde 1819 de que se creara dentro del territorio de la gran... Eh, de esta gran, gran virreinato de la nueva granada un, una gran república la república de colombia en ese momento que es, no eh, luego la conoceríamos como gran el distrito del sur eh, el, los departamentos que formaban el, el sur de este gran de esta gran república eh, en, en la vida real eh, no es que todos compartieran un deseo de formar parte de una nación que no sabían que iba a a tener esa trayectoria que iba a funcionar o no. Entonces, desde el principio no es una opción real, concreta, se va construyendo, es un proceso de construcción. Son varios años de construcción desde, por supuesto, mayo de 1822 hasta llegar a mil 830 en el que se veía ya una dificultad grande e intereses políticos muy claros en los que va a estar presente el general Juan José Flores. no, Venezolano con una relación directa, por supuesto es parte de, ustedes saben, de la guerra, de la, de la batalla de, de, de Tarki y de las guerras con el Perú. Entonces, es un territorio que está en construcción, no está escrito todo en piedra, ¿no? y este proceso va a dar lugar a que existan posiciones tal vez regionales en donde el sur se sentía eh, demasiado fuera del de poder central que se manejaba desde Santa Fe en Bogotá. Es decir, va, vamos a ver un gobierno centralista que empieza a causar cierto malestar, tanto a los que conforman el estado de Quito o el sur, tanto como los que conformaban el área de Venezuela. Y poco a poco ese enorme ideal de unidad va a ir desmoronándose. Entonces va a haber un consenso de las regiones de, de separarse y de constituirse nuevamente como territorios eh, autónomos, si se quiere, dividiéndose la Gran Colombia en la, antigua, en la antigua Capitanía de Venezuela, la Nueva Granada que queda con Panamá, y luego el Reino de Quito o la Audiencia de Quito, Presidencia de Quito, que va a perder territorios, todo el territorio del sur que se va a quedar con Colombia. ¿Qué quiere decir? Pasto, Popayán, Cali, el Valle, la zona del Pacífico, el Pacífico colombiano, y que formaban parte de lo que Quito consideraba era su territorio. Gracias, doctor Ana Luz es, Borrero. Esa, esa sería la... Muy situación. bien, y quiero un apunte, eh, doctor Gustavo Vega, si es posible, brevísimo, una pincelada de estos inicios de la República y del personaje Vicente Rocafuerte, a quien ya usted mencionó con lo que hizo con Manuela Sáenz, a quien sacó del país ¿no? y envió al Perú. Una pincelada, doctor Gustavo Vega. En efecto, el muy brevemente el tiempo es oro en la radio nos ha anunciado el efecto Talía recordemos que Agustín Agualongo fusilado en, en torno a la batalla de Pichincha no aceptó que se le vendan los ojos y murió gritando en Iñaquito vive el rey lo ha dicho Paco como obstáculo para el avance de Bolívar por la opción contestataria que los pastuzos tuvieron y la cultura pasto frente a Bolívar esta visión, de alguna manera, es interesante, porque hubo una época en donde el patriotismo se imbricaron, y también es el caso de la personalidad de Rocafuerte. No olvidemos que, que en Chile fue realista durante mucho tiempo. Había una época en donde Cuenca era del rey, por tanto esa simbiosis... Duró mucho tiempo porque 300 años de colonia generan un problema de sumisión, de alienación. Salvo Cuba y Filipinas que duraron 90 años más en manos de España, las otras colonias se le desgranaron a España. Y en el caso particular de Rocafuerte no es decepción excepción, porque a pesar de ser una personalidad robusta en la historia del Ecuador, cabe una visión contestataria en la historia, por los pactos que tuvo que hacer con el general Flores para poder gobernar un país incipiente que apenas nacía otra relación complicada fue lo que se dio en llamar la revuelta de, las, de los Chihuahuas porque eh, Rocafuerte tenía una adhesión especial en México Bolívar fue declarado ciudadano mexicano y Rocafuerte casi fue declarado ciudadano mexicano salvo por el voto de un legislador mexicano, pero sí fue embajador de México en Inglaterra, por ejemplo. Sin embargo, de esta personalidad robusta, fuerte, y que además, cuando fue gobernador del Guayas, hizo tanto para evitar las fiebres y... La hambruna que te terminaba una epidemia en el puerto, siempre Rocafuerte también debe ser criticado con justicia a la historia. a Manuela Sáenz, la echó del país. Manuela Sáenz vivió con sus negras cu cuidadoras, Jonatás y Natán, y sus perros, que para zorra de a la Sáenz, les puso el nombre de los opositores de Bolívar, Páez, Gómez, <ríe> Santander. Gracias. Efecto, la, la persecución a Manuela Sáenz es una de las cartas que debe ser operada con neutralidad en la visión crítica de esa mega personalidad que fue Vicente Roca. Muchas gracias, doctor Gustavo Vega. Yo estoy sí. convencida que la audiencia se queda necesitando que haya un sí. próximo programa para Contar estas cosas que son tan fundamentales y que deben ser eh, conocidos por la gente, no porque han marcado nuestra historia. Aquí debo hacer una nueva pausa, recordando a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1, Voces Azuayas de YouTube. Ya volvemos.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 Lo que hemos escuchado sobre las gestas libertarias, sobre la batalla de Pichincha, en verdad eleva el espíritu y nos plantea retos ¿no? de, de ser dignos de eso. ¿En verdad somos dignos de los próceres y de los deberes de la independencia, los ecuatorianos, en 2022? Lastimosamente llegamos al 2022 con un país agobiado, angustiado, con cifras desastrosas en cuanto al empleo, a la pobreza, a la extrema pobreza, llegamos a un país corroído por la corrupción, por la irresponsabilidad. El sueño de nuestros libertadores, si estos pudiesen ver lo que hoy está aconteciendo, los defraudaría porque de ninguna manera era para esto que derramaron su sangre en los campos de batalla pero sí, también debemos decirlo con un espíritu constructivo que esta cifra, estas fiestas estas celebraciones hay que mantenerlas y darle el sentido que realmente merecen porque sirven para fortalecer nuestra identidad nacional nuestro orgullo de ser ecuatorianos para que sepamos que tenemos raíces, que somos un pueblo con una historia maravillosa de sacrificio, de esfuerzo, de abnegación, de entrega a las grandes causas, y que cuando queremos, somos capaces de grandes realizaciones. No la depresión por cómo estamos, y sí la esperanza de cómo podríamos estar, de cómo deberíamos estar, si permitiésemos que resucite nuestro espíritu, el que animó a esos pueblos de toda América y Europa a brindar su generosa sangre para darnos de independencia, que hoy, pese a todo, la disfrutamos. Uh -huh. Gracias, gracias General Paco Moncayo. Doctora Ana Luz Borrero, ¿cuáles son las lecciones de la independencia que no hemos aprendido y que en este momento les podemos poner como un reto, como un desafío para enmendar los errores cometidos y levantar la cabeza y marchar hacia adelante? Muchas gracias. Quisiera yo señalar que uno de los idearios o ideales más importantes... Eh, de la propia independencia es el de la libertad de los pueblos, eh, la, la defensa de los derechos, la propia autonomía, la soberanía del pueblo, eh, por supuesto conseguir libertades importantes como la libertad de opinión, la libertad de imprenta, la libertad religiosa, eh, la igualdad de los pueblos en el sentido de que cada miembro, cada comunidad, cada Miembro de ese colectivo eh, tuviera igualdad de derechos y acceso a la educación, acceso a la salud. Eh, son las mismas peticiones que 200 años después. Acceso a la construcción, obra pública. ¿no? Es también habla de un Estado protector, ¿no? un Estado que tenga muy claro el tema de la justicia, el tema de. Yo, de, del acceso al derecho, que todos llegaran. Ese es uno de los ideales de Sucre cuando funda, por ejemplo, la Corte Superior de Justicia en Cuenca el 20 de marzo de 1822. <ríe> es decir, que la justicia llegue a todos, que, que, que se creen, por ejemplo, escuelas de artes, de escuelas de, de distintos y variados eh, niveles, no es decir, la educación era fundamental. Esos ideales liberales de la época ¿no? de igualdad y de derechos, esos tendríamos que ponerlos al día en el siglo XXI, ¿no? y no considerar que ya se alcanzaron, es decir, son ideales, son en este momento casi utopías que deberían estar presentes para ponerle al, como norte, como norte, si esos ideales tienen la cualidad suficiente. Ya sabemos que ha evolucionado el Estado del derecho, sabemos que ha evolucionado, muchos temas, el, el tema de la igualdad de derechos de, de las mujeres, LGBTI, de las minorías, eh, darle el mismo valor a esa, esa diversidad de la población, negros, blancos, indígenas, mestizos, y por supuesto una de las luchas más grandes que se dio allí y que, que hoy no se ha cumplido, era la búsqueda de los esclavos. Hoy estamos hablando una sociedad que perdona, tiene Ana Luz, no, no se, no se de escuchó. De no, perdona, no se escuchó porque creo que se movió y algo eh, no, no se entiende bien. Puedes repetir esta última parte de los esclavos. Eh, oh. Los ideales era endenar libertad de esclavos y hoy podría yo analizar que tenemos una cantidad de gente que no, que no tiene Sí, derechos, lamento, no han, lamento, han, no, han no se está escuchando bien y voy a preferir que diga el sí. doctor Gustavo Vega, sí, a veces la audiencia se queda con las ganas de escuchar y hay esas interrupciones, apenas se mueven un poco a hacer alguna cuestión, eh, se descuadra la comunicación. Doctor Gustavo Vega le preguntaba al general Paco Moncayo si somos dignos de los procesos de la independencia y a la doctora Ana Luz Borrero le pregunté cuáles son las lecciones de la independencia que aún no hemos aprendido. Una mixtura de las dos cosas. ¿Qué, qué tenemos que hacer, no viendo del lado positivo, para que justo al conmemorar, al celebrar, al festejar los 200 años de la independencia, podamos tener como un sacudón emocional colectivo para caminar, para marchar hacia adelante? ¿Qué tenemos que hacer? La libertad es un proceso, no un Estado. El Ecuador actual, 200 años después de la batalla de Pichincha, tiene al menos tres plagas de un Egipto criollo. El narcotráfico, la corrupción y la El mundo padece de desde memoria La postmodernidad es líquida en la crítica del polaco Bauman. En el libro No Cosas y como subtítulo Quiebras del mundo de hoy... Byung-Chul Han señala con sorna, con ironía, que el Facebook se ha convertido en la nueva iglesia y los likes en la liturgia de... Fíjense ustedes, auditorio que le el dictador Arcos y los derechos humanos de Filipinas un genocida con fe. El hijo de Víctor Marcos fue elegido en las urnas, presidente de Filipinas hace escasas semanas. Manuel Castells tiene una frase desde Cataluña, tuvo el acierto España de pedirle que preside el Consejo de Educación Superior, un científico de esa connotación. Manuel Castells dice, hay que convertir la indignación en esperanza. Y yo diría que algo más, siguiendo a los clásicos actuales, Leviatán, como símbolo del poder, después de Hobbes, es necesario a Leviatán tenerlo encadenado, porque el poder suelto, desatado, hace tanto daño. Yo creo que definitivamente el Ecuador todavía está en un proceso en construcción, no tenemos que perder la esperanza, si a Italia le costó 800 años de unificarse, 200 años todo, Todavía son jóvenes para nosotros buscar un derrotero mejor a través de las tres virtudes teologales, que más que religiosas son psicoterapéuticas, fe, esperanza y caridad. Muchas gracias, doctor Gustavo Vera. General Paco Moncayo, usted habiendo dirigido una guerra eh, victoriosa en el Cenepa, habiendo... Eh, administrado Quito como alcalde y legislado, eh, estamos en un momento como para eh, resetearnos hablando en lenguaje moderno y colectivamente comenzar para que eh, no nos acompleje toda la la cadena de hechos terribles que están sucediendo en este momento, sobre todo con la violencia, ¿cuál es la esperanza? Ha dicho inclusive el doctor Gustavo Vega citando las virtudes teologales, eh, claro, desde el civismo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos, en qué nos afianzamos, a qué nos aferramos para salir adelante como patria, como país? Me parece que el Ecuador necesita urgentemente como un proyecto de sobrevivencia, ese reseteo del que nos habla con tanta claridad. Mire, en muchos aspectos, todavía estamos en el siglo XX, todavía el Ecuador no se da cuenta de la transformación sustancial en todos los aspectos de la vida que significó el fin de la Guerra Fría, el fin de la bipolaridad y que nos ha traído a un mundo que desmejora notablemente en todos los aspectos, pero especialmente el de la seguridad. Y es evidente, un país que no tiene seguridad puede esperar y dar y abrir todas las expectativas, inclusive con exageraciones les ibas a inversionistas que no van a venir no van a venir a un país en el cual se ha perdido el control del sistema penitenciario, en el cual las noticias de cada día se miden en toneladas de cocaína y se miden en decenas de muertos yo creo que al país le hace falta ahora una reflexión de unidad acorde con la crisis que estamos viviendo, no podemos seguir como estamos, comiéndonos todos contra todos, con una asamblea como la que tenemos, con las intenciones de impunidad que vemos, con los espectáculos diarios horribles de corrupción y de irresponsabilidad, hay que resetearnos. Muchísimas gracias, general Paco Moncayo. Eh, te planteo un reto, doctora Ana Luz Borrero, en dos minutos. ¿Qué hacemos para unirnos y de dónde logramos un liderazgo capaz de sacar lo mejor de este país, no de dar la vuelta y tornar en positivo y en reto las frustraciones de este momento? Yo quisiera entregar ese reto a la ciudadanía, eh, no no a, a los líderes políticos. Creo que han perdido bastante el tiempo y han perdido bastante el norte. Entonces, tampoco vemos que ese liderazgo lo tengan los partidos políticos. Y, y sí creo que no deberíamos, ese, ese derecho ciudadano del bienestar, de la seguridad, de la paz, de la, de la armonía y de la convivencia, el del poder crear una visión de futuro juntos, la debemos construir de manera ciudadana agruparnos, sí por supuesto, activamente, y no dejar que eh, se nos ponga otra agenda, que se nos imponga otra agenda. Debería salir sin intereses, por supuesto, eh, partidistas, y, y tampoco en el que no exista diálogo entre las partes. Yo sí creo que debería ser parte de una construcción colectiva y una nueva una ciudadanía. Entonces, yo quisiera que empezáramos a, a caminar juntos, con unos ideales de, de corto plazo, ¿no? Estamos hablando dos, tres años. No podemos, no podemos dejar el país no puede hundirse, no puede hundirse y, y, y está pasando eso. Queremos queremos un Ecuador que mire adelante, que sea pues obviamente inclusivo, que tome como bandera la, la, el desarrollo sostenible, que tome como bandera la unidad la plurinacionalidad pero también el respeto muchísimas, muchísimas gracias doctora Ana Luz Gorrero. aquí hacemos una brevísima pausa para regresar con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia ya volvemos continuamos en Descifrando con Talía Flores una revisión de los hechos más importantes de la semana Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. Si la historia le ubicaría en 1822 en el bando realista, ¿quién no habría querido ser doctor Gustavo Vega Delgado? No hubiera querido ser Fernando VII, Talía. <risa> <risa> <Rey>. <risa> Doctora Ana Luz Borrero, la misma pregunta, ¿quién no habría querido ser en el ejército realista? el que comandaba el ejército realista, el general Aymerich, que fuera gobernador de Cuenca un periodo antes. General Paco Moncay, usted que es un militar, ¿quién no habré, habría querido ser en el bando realista en 1822? Aunque estaba en ese bando, no querría ser un sámbano que desde finales de 1812 masacró a los pobladores del campo y de la ciudad de esta región, causando no menos de 3.000 muertos ejecutados por su tropa. Gracias. Y ahora, demos la vuelta a esta historia y veamos del lado amable. Doctor Gustavo Vega, si integraba el ejército patriótico, ¿quién habría querido ser usted en 1822? Sin duda ninguno hubiera querido ser Antonio José de Sucre. No a Don Calderón porque penosamente murió en el ensayo de dar libertad a sus herederos en la historia. Muy bien. Doctora Ana Luz Borrero, ¿quién habría, le habría gustado ser en 1822 en el Ejército Patriota? Me parece que la respuesta es una sola. La Manuela Sainz vestida de militar y en la lucha. A caballo. Muy bien. General Paco Moncayo, si integrara el Ejército Patriota, ¿quién habría querido ser usted? Nunca. Hablé la pretensión de nunca haberlo sido ni ser el gran mariscal de Ocucho. Gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros en este programa especial de Descifrando y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad